Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Hoy os traemos un vídeo sobre hábitos. Os vamos a hablar de buenos hábitos para tener una vida más saludable y hábitos que estamos realizando o que vamos a empezar con ellos para conseguir una serie de objetivos. Empezamos. Beber agua. El agua es necesaria para sobrevivir y para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente pero muchas veces no tomamos la suficiente. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? En el trabajo o en casa nos llenamos una botella de agua y nos la tenemos que beber durante la jornada. En nuestro caso la del trabajo es de medio litro, por lo que tenemos que rellenarla. También hemos estado utilizando algunas aplicaciones para beber. En mi caso he utilizado Plant Nanny, porque me parece adorable, es una plantita. Buena alimentación. No tengo problema con este buen hábito, y un alto porcentaje de mi alimentación es comida real. Pero muchas veces, por ansiedad o por una mala gestión del tiempo, no me he organizado con las comidas. Y a veces, no acabo comiendo bien. Y sé que a mirella también la pasa. Vamos por rachas. Por lo que me he propuesto hacerme un calendario semanal con varias opciones para organizarme mejor con ellas. Por otro lado, a ver si consigo seguir el famoso batch cooking, que consiste, así de una manera resumida, en un día de la semana durante un par de horas hacer la comida de toda la semana. La verdad es que ambas tenemos buenas experiencias con este método. LIMPIEZA DIGITAL Al igual que limpiamos la casa, tenemos que limpiar nuestra vida digital. Esto llevo haciéndolo desde hace poco y con buenos resultados. He empezado a quitarme suscripciones de mail que me llegaban y que ya no me interesan, a tener la bandeja de correo limpia, al igual que el escritorio, <risa> y a vaciar la papelera de reciclaje. En el móvil lo tengo por carpetas y si veo que hay alguna aplicación que no utilizo, la borro. Llevo una temporada que a partir de las 8 o 9 de la noche ya no hago caso al móvil. Lo que tengo que empezar a hacer es hacerme una rutina mañanera sin móvil. Y otra cosa que tengo que hacer es desconectar más de Instagram y quizás hacer alguna limpieza de cuentas que ya no me aporten. Tanto la Huracano como Axtril en sus cuentas de Instagram han estado tratando estos temas, por lo que os dejaremos sus perfiles abajo por si queréis indagar más. Movimiento. Mover nuestro cuerpo es bueno para nuestra salud en general, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Podemos hacer deporte. También podemos salir a andar. A mí me gusta muchísimo salir a las afueras de donde vivo para huir de la ciudad y estar un poco en contacto con la naturaleza. Podemos hacer actividades como yoga o como pilates. Como ya he dicho en otros vídeos, el año pasado me enamoré del yoga. Me ayuda a moverme, a estirar, a fortalecer el cuerpo y a conectar conmigo misma. Os recomiendo los canales de Maloba Elena y de Land Yoga, así como la aplicación de Down Dog. Meditación. Como estaba hablando de yoga, tenía que hablar de meditar. Cuando meditamos conseguimos disminuir el estrés y la ansiedad y tenemos una sensación de bienestar. Ahora os voy a contar algo un poquito más personal. Mi madre lleva meditando muchos años todos, todos los días. Ella lo llama relajación y me enseñó algunas cosillas y alguna vez me hizo alguna meditación guiada. Una de ellas me fascinó. Y aunque yo no tenía el hábito en la universidad cuando estaba estresada antes de dormir, meditaba y me iba a ese sitio que ella me había guiado. Creo que he construido ese lugar en una parte de mi cerebro y que voy allí cuando necesito desconectar o sentirme bien. Aparte, durante el 2020 descubrí a Aisy Zen. Durante una temporada sus meditaciones guiadas me han ayudado mucho. Os dejamos también su canal en la cajita de información. Aromaterapia. Relacionado con ese bienestar que provoca el movernos o meditar, desde siempre me ha fascinado cómo un olor puede generar paz, cómo un aroma te puede evocar un sitio, un recuerdo. Así que desde siempre me han encantado las velas y los aceites esenciales. Estos aromas además nos pueden ayudar a crear un buen ambiente de trabajo. De hecho, cuando me toca teletrabajar, siempre me pongo una vela aromática. Leer. Ambas siempre hemos sido muy lectoras, pero desde hace unos años hemos perdido el hábito. Este año nos hemos propuesto leer más y volver a adquirir ese hábito. Y la verdad es que no vamos muy mal. Si os interesa, cada cierto tiempo os podemos hacer reseñas de los libros que nos hemos estado leyendo. Trucos que estoy haciendo. Leer libros más cortos, historias más simples, o que me apasionen, novelas gráficas... ¿Por qué? Son libros que tardamos menos en leernos y nos va a costar menos y a nuestro cerebro le va a gustar terminar. Siente placer por haber acabado de hacerlo. Bueno, a veces no queremos que acaben porque nos encontramos en un vacío existencial y... Pero no nos referimos a eso, porque si nos atascamos nos vamos a frustrar y no queremos eso. Estudio. Como algunos ya sabéis, vamos a empezar japonés con el proyecto Watashi, así que tenemos que volver a coger este hábito. Todavía no hemos empezado, pero ya hemos creado un grupo de Telegram, tres amigas, para motivarnos a estudiar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros para ver más vídeos como este, dadle a la campanita para no perderos nada... Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.